Sí, ya. Ya. Vale. Bueno, a chaldeon gustio hoy, es que ricasco etortzalatik. Eh, es que ricasco ere y eh, que ateneoko gendaría la etiqueta eta antolakuntzan ibilizareten gustio hoy. Eh, gracias por venir y gracias eh, a las gentes que habéis organizado este, este acto, esta presentación. Eh, que bueno, incluso hemos tenido ahí un intento de conseguir una magdalena grande, a falta de una grande, pues hay muchas pequeñitas por ahí, pero precisamente para, para presentar este libro de Queremos la magdalena entera sobre los, los ayuntamientos del cambio. Eh, decir que bueno, aquí en principio iba a estar la compañera Lorena Vicioso Adrea, eh, bueno, responsable de, de programa de Esqueranitza, de Izquierda Unida, y bueno, un poco para eh, dar esas, un, esa visión más global ¿no? un poco de, lo que es este, de lo que son los ayuntamientos, los ayuntamientos del cambio, la, la confluencia y todo esto eh, que llevamos años desarrollando, y un poco también ir planteándonos una serie de preguntas a Carlos y a mí pero en bueno, la última hora no ha podido estar aquí con nosotros. Así que bueno, me toca hacer un poco ahora estas veces de presentador y, y a la de ponente. Y nada, paradójicamente la última vez que estuvimos Carlos y yo, también me tocó hacer este rol. Fue en un acto en el que presentabas tu libro sí, verdad, sobre el balance en Madrid. Cambiado, sí, si no, bueno, no pero, hubo manera de soltar el micro. <risa> pero sí, me, me, tocó, me tocó hacer la presentación de Negrentería justo antes de, de la pandemia. ...y bueno, pues aquí estamos... ...y nada, dicho esto, ya he hecho la presentación... ...bueno, yo soy Xavier Sánchez R. Mezcorta... ...el... Eh, ...ese nombre largo que veis en el cartel... <ríe> ...y sucede que, que, bueno, soy concejal de Juventud... ...en el Ayuntamiento de Rentería... Eh, ...un Ayuntamiento que... ...también... Eh, ...se queda fuera, digamos, de esta calificación... ...de Ayuntamiento del Cambio... ...pero porque vinimos antes que los propios Ayuntamientos del Cambio... ...o sea, somos tan chulos que, bueno... <ríe> ...hicimos nuestro cambio cuatro años antes... Y por poner un poco en contexto, eh, Rentería es un municipio que, bueno, para los que no conozcáis, pues estamos ahí entre el, eh, a medio camino entre Donostia y la frontera eh, con Francia, pueblo muy industrial, eh, se le conocía como la pequeña Manchester y de hecho es uno de los, una de las ideas, digamos, que todavía de las que hacemos gala en el pueblo y que había sido un bastión socialista desde, el, desde las primeras elecciones después de la transición, de hecho, hubo el primer alcalde que hubo en democracia eh, fue de HB, pero lo fue pues porque el que había ganado las elecciones, el PSOE, era odiado por todos los demás. Entonces pues, dieron su apoyo al segundo, que era eh, Xavi Nolaizola, creo que se llamaba, que era de HB. Y, y bueno, en, aquel, en esa primera legislatura gobernaron con seis concejales de 21. Entonces, fue una, prácticamente una, una legislatura en la que no se pudo avanzar en nada. Luego ya llegó el primer gobierno del PSOE y así hasta 2011. Y en 2011 sucede. Eh, bueno, uno de esos, bueno, estábamos en ese contexto del 15M, en la plena, plena efervescencia del 15M, o sea, de hecho, las acampadas habían empezado dos semanas antes de aquellas elecciones municipales, pero aquí se dio otra situación, que fue la de las primeras candidaturas de la izquierda Bertale, ya bajo la denominación de Bildu, eh, sin ningún tipo de ilegalización, ¿no? un poco, digamos, todo eso que veníamos arrestando de cuatro y ocho años antes, pues fueron las primeras en las que sucedió eso y como recordaréis, pues Bildu entró como un vendaval en los ayuntamientos de Euskadi y lo mismo sucedió en Errentería. Eh, además, con una figura muy particular que era la de Yulen Mendoza, que era una persona que se desmarcaba, digamos, de todo lo que era el perfil ¿no? de, de la izquierda-versal que había existido anteriormente y, y el caso es que ahí fue, eh, se dio la situación de que la, la, el PSOE perdió por primera vez las elecciones en Errentería. El Bildu sacó ocho concejales. Eh, en aquel entonces, en nuestra casa, pues, eh, os acordáis que bueno, todavía estábamos en los últimos coletazos de, de Esquerbatúa y que aquellas elecciones municipales de hecho fueron bastante traumáticas para nosotros, pero Errentería era un lugar donde esa asamblea de Izquierda Unida tenía un arraigo y una trayectoria muy potente y de hecho logramos mantener el concejal en aquel entonces. Eh, y esa suma, ese 8 más 1, que, bueno, sumado a que, a que en la oposición en aquel entonces no hubo consenso para, para elegir a un alcalde alternativo, ¿no? digamos a Julen, pues dio eso, ese cálculo y, y se empezó con ese primer ayuntamiento que no era del PSOE, eh, que bueno, en la historia de rentería, y, bueno, echó a andar con una minoría eso, de 9 de 21, pero bueno, hecho andar. Esa primera legislatura, a nivel de gestión, pues, eh, bueno, tuvo, fue, eh, bueno, requirió mucho trabajo en aquel, en aquel entonces, de hecho, mucho trabajo de consenso y también de, de aguantar, de cierta forma, también una arrogancia que tenía el PSOE ¿no? respecto a, a Rentería, a ese municipio, porque un poco para... El sentimiento general era que para ellos, eh, bueno, pues eran cuatro años, era un trámite que tenían que pasar, de bueno, estos han llegado, pasarán cuatro años, la gestión les desgastará, volverá a ser nuestro ayuntamiento en 2015 y a otra cosa. Entonces, bueno, pues en aquel entonces, eh, aquello pues fue un poco esa, esa particularidad, intentar gestionar un ayuntamiento que estaba muy tocado económicamente, pero bueno, fueron poniéndose ya, se, se fueron asentando las bases de lo que, de lo que vino después, y ahí... Había un papel importante que jugó en este caso el alcalde, que, que bueno, al, en todo el proceso además que se abrió en 2011 con el, el fin de la, de, la, de la violencia de ETA y un poco el fin del, del uso de la vía armada, etcétera, eh, Rentería se, se situó en el mapa de alguna forma como un lugar donde prácticamente eran 22 secciones totalmente estancas, sin ningún tipo de relación entre sí y que, que, bueno, que terminaban digamos, su... Eh, o que eh, hacían su actividad de, pues, de 8 a 4 y siempre dentro de los muros del Ayuntamiento, pues bueno, eso, ¿cómo, cómo hacerlo? No, ¿cómo hacer que de cara afuera fuese algo eh, vivo y, y útil para la ciudadanía? Entonces, eh, ahora, de hecho ahora mismo, eh, bueno, si vais al Ayuntamiento veréis que tenemos un servicio de, de atención ciudadana que parece una tontería, pero es que eso no existía. Eh, eh, con, eh, o sea, con una organización ágil interna de forma que cualquier ciudadano, pues con su instancia, su petición o lo que sea, pues eh, o sea, tiene la garantía de que esa, esa petición, esa duda, esa preocupación va a llegar a, pues, al representante técnico, al político al que sea y se le va a responder. O sea, ahí hay un, una, un intercambio de información y una relación, desde luego, pues que, que eh, el, el, la puesta en funcionamiento de un servicio así y el cambio consiguiente dentro de la administración, pues eh, ayudó, digamos, a que eso funcionara. Más allá de ahí, también empezamos con dinámicas eh, de, de acción de cuentas ¿no? de, de, lo que es la, de lo que hacemos los políticos en el ayuntamiento. Y es que en 2016, creo recordar, se empezó con la dinámica de, de asistir a los... o sea, de crear, de, de, de organizar asambleas en los barrios. Vale, Existen las figuras, digamos, permanentes que pueden ser las asociaciones de vecinos, pero cada dos años, eh, bien el alcalde o alcaldesa en este caso, con diferentes concejales... Eh, vamos a los diferentes barrios a reunirnos con los vecinos, a que nos planteen demandas, a hablar sobre la situación de sus barrios, sobre sus preocupaciones y peticiones que tienen, y a los dos años volvemos a rendir cuentas de, de eso que hemos hecho y además también pues, a seguir profundizando en ese trabajo. Eh, de hecho, la, la última vez ha sido en, en 2020, que de, bueno, ya todo esto entre perdón, en 2021, o sea, yo entré de concejal el año pasado, eh, o sea, aquí hablo como si fuese un experto de algo, pero no, llevo un año y poco, <ríe> como como concejal, y, y es, un, es un espacio, desde luego, muy importante, porque además es que la gente eh, jo, eh, tiene, o sea, es, es al final esa, esa parte, bueno, eso que hablamos de la participación política, más allá de meter el, el voto en la urna y tal y cual, pues para gente que no tiene esa costumbre, pues el hecho de que de poner cara al concejal de juventud, el de mantenimiento urbano o el que sea, eh, hostia, pues es, es un valor ahí que, que ponemos con este tipo de actividades, porque es que luego, eh, además, somos un pueblo que, que estamos muy acostumbrados a parar al concejal por la calle, a hablarle y tal, o sea, tenemos esa, esa relación de cercanía porque a pesar de que somos una ciudad de 40.000 habitantes, eh, seguimos siendo un pueblo o con barrios así un poco con mucho carácter y bueno, eso al final, con estas reformas o con estos cambios, lo que se hace es eh, trasladarlo también al ayuntamiento, que dentro de la propia institución, o sea, que la institución al final sea también un reflejo de todo eso. Ahí... Eh, aparte de todo esto que puede ser una cosa como más administrativa eh, sí que se hace un esfuerzo también en que eh, lo social eh, o por lo menos la eh, o sea la protección social digamos o la, la de red que se puede tejer también desde el ayuntamiento en el ámbito de los servicios sociales sea una cosa importante y potente, entonces se acomete una reforma de, lo que, de cómo funciona un análisis eh, y, y, se, bueno, y se van a, eh, adaptando digamos la, los servicios sociales eh, para que la mejora o para que por lo menos la, la calidad del servicio que se presta, digamos, esa red eh, sea efectiva y, y llegue a la mayor cantidad de gente posible, llegamos al punto de que durante dos años, los años 17 y 18, eh, hemos tenido incluso reconocimientos a nivel estatal por la calidad de los servicios sociales de rentería. O sea, hemos sido durante dos años el municipio de España con mayor gasto per cápita en, en ayudas sociales y en servicios sociales y además en muchos eh, bueno, en diferentes ayudas, en eh, diferentes recursos, digamos, que puedan existir, ni siquiera tenemos lista de espera. O sea, que es, es una cosa que, bueno, ya os digo, o sea, dentro de lo pequeñito que puede ser todo esto, eh, es la hostia, o sea, quiero decir, porque rompe, digamos, la dinámica que tienen pues, la mayor parte de los ayuntamientos en, en, en Euskadi o incluso en o en el Estado. Eh, y bueno, ahí vamos avanzando con, con esas políticas, llegamos al 2019, y el caso es que, bueno, pues algo debimos hacer bien, porque, bueno, Julen se retira después de ocho años como alcalde, eh, ya la, esa confluencia que fue Rentireira Basis coge, digamos, otro... Eh, evoluciona, ¿no? y se convierte en una coalición ya formal de Podemos, Izquierda Unida y EQUO, aunque ahí sí que tuvimos bien claro que eh, toda esa fuerza de, de gente independiente, gente militante, que, que podía estar en nuestro ámbito eh, político, pero que no estaba afiliada a las organizaciones, tenía que tener su espacio. Entonces, bueno, ahí intentamos mantener Irabasis, no con el nombre de Irabasis, pero bueno, por lo menos que el espacio siguiese existiendo. Y como os decía, algo debimos hacer bien, porque pasamos eh, de 11 concejales a 12 o sea, subimos en, en la composición, hay EHBildu tiene EH nueve, nosotros tenemos tres concejales, eh, pero el caso es que, que bueno, que ahora mismo eh, la may esa mayoría absoluta que existía en la anterior legislatura es mayor todavía. Y... Ahí ya pasamos a una, a una nueva fase en la que tenemos que consolidar muchos de esos, de esos logros, por ejemplo, esto que os comentaba de los servicios sociales, pues bueno, ahí seguimos manteniendo, aunque no existen ya esos reconocimientos, pero bueno, eh, el trabajo sigue estando ahí, desde luego, eh, la labor que se hace porque, porque tengamos unos servicios sociales de calidad, pues ahí está. Pero aparte ya entramos en, bueno, en, nuevas, en nuevas cuestiones que son muy necesarias y que a pesar de las limitaciones de, del ámbito local, y de ser un municipio también, que no lo he dicho antes, pero bueno ya os podéis un poco hacer la idea, eh, somos de los municipios eh, con menor renta per cápita de Guipúzcoa. ¿vale? O sea, de hecho, eh, estamos, somos un poco la cabecera de la comarca de la, aldea de la eh, formada por cuatro municipios, de las que tres son los tres municipios con menor renta per cápita de, de Guipúzcoa. O sea, quiero decir, eh, a menudo, eh, a menudo bueno, pues cuando hablamos ahora... Pasaré a hablar un poco de las ordenanzas y de todo el tema de fiscalidad, pero claro, nos vemos, eh, bueno, hemos, hemos aplicado, ahora, ahora explicaré, pero eh, hablamos de ordenanzas fiscales y de tasas fiscales y aplicamos una serie de valores de que, que pague más el que más tiene, pero es que a menudo en nuestro municipio resulta que es que no, no hay quien, quien tenga más, ¿vale? O sea, es que la renta o sea, es, es muy baja hasta el punto de que, de que ahora mismo en esas ordenanzas fiscales, eh, aprovechando, bueno, ya sabéis que la tenemos como la horma del zapato, o sea, la fiscalía municipal al final está arreglada por las normas forales, entonces tampoco tienes mucho margen eh, para, para hacer, pues porque al final la diputación es la que te marca las reglas del juego. Pero lo que hemos trabajado, y este año es el primero de experiencia piloto, eh, lo que estamos trabajando es en crear un sistema progresivo de, orden de tasas fiscales utilizando las bonificaciones, que ahí sí que son, o sea, sí que las bonificaciones son competencia directa al ayuntamiento. Entonces, lo que hemos hecho ha sido que tú, a ti te bonifica, eh, pues eso, el, el pago, digamos, del por ejemplo, del servicio de ludotecas. Pues hasta ahora, si tú eras familia numerosa, tenías pues un 50% del que fuera de, de bonificación. Ahora mismo eso va vinculado a la renta. Hemos creado diferentes tramos, o sea, al final, en la práctica, la persona está pagando en base a su renta. Claro, está pagando los servicios municipales, que al final eso, pues son eh, sota caballo rey. Pero el caso es que estamos empezando a trabajar esa, esa, bueno, esa vía porque entendemos que en esa idea de que pague más quien más tiene, eh, dentro de todas las no competencias que tiene el ayuntamiento, pues algo podemos hacer. Entonces, por poco que sea, pues bueno eh, ahora de hecho en, en, en cuatro servicios municipales hemos empezado a aplicar esto ahora este pasado mes de septiembre y vamos en esa, en esa línea. Eh, iba, iba a contar alguna cosa más y ya me he quedado en blanco. Pero bueno, la cuestión es que ahora mismo estamos como en ese... Ah, bueno, sí, claro que a todo esto, a todo esto eh, hemos tenido esos dos años de pandemia de por medio, en el que desde luego la situación ha sido totalmente excepcional. Eh, y ahí eh, una cosa que quiero poner en valor y es la, eh, el planteamiento, o sea, un poco como os decía, esa, esa idea de red de cuidados, red social, red municipal, eh, que nadie se quede atrás, digamos, todo eso, al final la, la aplicación práctica que tuvo al comienzo de la pandemia fue en impulsar una, una red eh, de cuidados comunitaria, eh, impulsada desde el propio ayuntamiento, pero que se buscó la, el trabajo de la, de la ciudadanía. Un ¿vale? poco eh, en esos meses, en los primeros meses de confinamiento se... Fue bastante habitual ver que ¿no? los ayuntamientos o sea, buscaban voluntarios para hacer llamadas, para un poco, ¿no? eh, un poco trabajar ese outsourcing con eh, iniciativas del ayuntamiento. Pero bueno, el primer ayuntamiento que se lanzó a hacer eso y a, y a, a, a intentar que fuese una cosa permanente en el tiempo fue el de rentería. Eh, la red público comunitaria que creamos eh, reunió eh, como creo que éramos 700 voluntarios al principio de, en pleno confinamiento para una población de 40.000 habitantes. Y de hecho, el primer trabajo que tuvimos fue el de contactar por teléfono a todas las personas mayores de 65 años para detectar también esas situaciones de soledad no deseada y que además, claro, que en pleno confinamiento, pues que se habían agravado. Eh, eso, ahora mismo, o sea, todo eso, toda esa información que se recabó en aquel entonces, toda esa, esa, esa red, lo que hizo fue evolucionar en, precisamente, el trabajo de servicios sociales. Ahora mismo, eh, precisamente se está trabajando en eh, abordar esa soledad no deseada en generar diferentes servicios, diferentes espacios, diferentes proyectos para personas mayores eh, y que precisamente lo que, lo que viene a hacer es coger todo aquello que se vio, esas necesidades que salieron a la luz durante el confinamiento y todo ese trabajo que se hizo y que tenga ese traslado, ¿vale? o sea, haciendo también que el trabajo de esas 700 personas más allá del momento puntual en el confinamiento de saber si Protección Civil tenía que ir a no sé qué casa o a o la otra, o a llevar medicamentos o comida o tal, pues ya tiene un, un recorrido durante, eh, durante el tiempo. Eh, y luego, pues un poco la generación de nuevos proyectos. O sea, hay uno, y que además me, me toca, bueno que lo gestiono yo porque es, eh, depende del área de juventud, que es el eh, bueno, de proyecto de emancipación de, de personas jóvenes. Aquí, bueno, voy a lanzar aquí un par de ellos, pero quiero decir tenemos como diferentes, eh, diferentes proyectos en, en marcha, eh, pero a lo que voy es que dentro de o sea, e, e, esa, esa estabilización, digamos esa generación de nuevos proyectos que nos ha permitido esta, esta legislatura al tener esa mayoría ¿no? pues más mayor, relativa, pues bueno nos está permitiendo impulsar este tipo de de, de espacios, y lo que os decía, vuelvo al tema, el que yo gestiono es una, un proyecto de emancipación juvenil que eh, diría ahora mismo que es único en su especie en, en todo el estado, que es el de una vivienda comunitaria para personas jóvenes, existen y de hecho tenemos experiencias en, en otros lugares, en la propia Euskadi de eh, viviendas intergeneracionales, de viviendas tuteladas, viviendas comunitarias, o sea, de diferente tipo pero no hay ninguna específica para gente joven, de hecho, el único caso, bueno, sí que debía haber algunos proyectos en, en Barcelona, que, eh, que bueno, ahora ya, pues, después del, de la llegada de Colau y demás, ahí creo que sí que encontraron respaldo municipal, pero bueno, hasta ahora creo que eran un poco esa isla, eh, pero el, el otro ejemplo, digamos, que teníamos ahí era el de Zaragoza, que Zaragoza en Común con Arancha en la Concejalía de Juventud impulsaron un proyecto similar al que tenemos nosotros, pero cuando llegó Teazcon ahí al <ríe> Ayuntamiento fue de lo primero que se cargó. Y bueno, no me voy a extender más porque ya creo que he contado un poco mi película bastante, pero bueno, a lo que voy es que eh, estamos como en ese proceso al final de eh, ya ir creando o ir. Ya hemos establecido las bases digamos, ¿no? para que el modelo de ciudad que queremos en el Rentería pues, bueno, ya sea otro. Llevamos, llevamos esos estos últimos años construyendo a partir de ahí. Ahora tenemos el gran reto que es la renovación del Plan General de Ordenación Urbana, que de hecho ahí, lo que ya, bueno, ahí dependemos también de que, de que el de que Tren por fin se soterre, bueno, si no conocéis frontería está literalmente partida por la mitad por las vías del topo. Entonces, en el momento que eso se soterre, vamos a tener una ciudad totalmente distinta. Pero hasta entonces, lo que, eh, un poco el esfuerzo ahora a nivel urbanístico que estamos haciendo es de que la ciudad tiene que ser habitable. Y la ciudad tiene que tener elementos para ser habitable. O sea, un poco eso, el poder ir andando a los sitios, el que pues, el, el, el uso del coche por las zonas céntricas de la ciudad y tal se desincentive. Pues, o sea, pero medidas reales que, que hablen de todo eso. Al final estamos hablando de que somos un municipio que esa pequeña Manchester que decía al principio eh, se le puso como nombre porque eh, era un pueblo que estaba ocupado por las, por las fábricas en pleno centro. De hecho, los, los grandes espacios, las grandes plazas que tenemos en el centro del pueblo, se llaman Lino, se llama Esmaltería, Olivet, el barrio de Olivet se llama Olivet por las galletas Olivet, eh, si todavía tenemos la papelera en el propio centro de la ciudad, o sea, tenemos un pasado industrial ahí muy importante y la, la, la ciudad ha ido evolucionando condicionada por esas fábricas. Ahora la idea es que en este plan general eso ya lo dejemos atrás, enterremos ya todo eso y que de verdad, pues bueno, ya pasemos a... a a tener, pues eso, una red ciclista o una red de, de, de videborris, de espacios eh, pues de pulmones dentro del municipio o sea, ya empezar a que urbanísticamente, cambios que se han ido haciendo muy graduales eh, en estos últimos años, pues ya tengan mayor recorrido y mayor profundidad en el futuro y nada más por mi parte, ya le voy a pasar la, la pelota a Carlos, que seguro que nos va a contar cosas más interesantes <risa> Ahí está, pues muchísimas gracias en primer lugar a, a Xavi por tener la oportunidad de volver a vernos después de, del paréntesis de pandemia, además hacerlo aquí en Lica para mí es una maravilla. Es verdad que también estuvimos aquí en, en Bilbo y en este en este lugar maravilloso, pues eh, hace pues prácticamente tres años, una cosa así, y bueno pues recuerdos muy bonitos también de, de la de, bueno, pues, del acto que tuvimos en, re, en retería y, y y del después también, ¿no? para mí muy, muy entrañable pues, las conversaciones, esa cena en la que tuve vivencias profundas porque yo de crío había andado cerca en, en, en Irún y bueno, pues, conocía la, la zona y bueno, pues, fue un placer enorme. Gracias a por, por, por, Nietzsche, bueno, por darnos esta oportunidad a ver el, el libro del cual yo no soy autor, que uno de los autores está aquí, Jordi Square, Jesús no está aquí, pero es el otro autor. Yo solamente he sido entrevistado, uno de tantos, que están ahí en esas eh, más de 400 páginas, pero es una excepcional excusa. Luego le dejo un ratito de mi tiempo a que Jordi nos cuente detalles que como autor creo de, debe explicar él más que yo, eh, por más que pueda conocerlos o haberse eh, oído a él, pero, pero creo que debe ser él el que las, las cuente, pero, pero sí que permitidme algunas palabras en relación a ese marco general en el cual tiene todo el sentido, no es un rollo, ni mucho menos, el hecho de que eh, en Rentería pues, eh, eh, bueno, pues, se, haya, se haya sido capaz de hacer las cosas que nos has descrito. ¿no? Eh, revela la importancia de lo local, de lo municipal. ¿no? Eh, muchas veces decimos pues eso de, y en, en caso de nuestra organización específicamente, me refiero a Estela Nietzsche, Izquierda Unida, decimos, es que somos municipalistas y la Izquierda Transformadora tiene ahí un carácter muy fuerte municipalista. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues entre otras cosas la capacidad de poder transformar la vida de la gente eh, bueno, pues en esas pequeñas cosas que no son precisamente desdeñables, pero fijaos si algo supuso eh, bueno, pues el terremoto político del año 2015 que en absoluto eh, tiene que olvidar que había otros lugares donde antes ya se había trabajado eh, el tema y de manera tan importante como en algunos eh, sitios de Euskadería como, como, como en este caso en Rentería pues eh, eh, lo del terremoto de 2015 fue muy significativo porque descolocó a lo que conocemos como el régimen del 78. Eh, o sea, eh, es evidente que el que el Partido Popular perdiera una gran parte de las grandes localidades no era un tema menor, no fue un tema solamente eh, bueno pues eh, eh, resultado de, algo, eh, de un movimiento puntual, no, no, no estamos hablando de algo que reflejaba más cosas, y, y creo que hacer un análisis sobre lo que pasó, sobre los límites de las instituciones, era algo que nos debíamos como izquierda transformadora, y yo por eso agradezco a, a los compañeros Jordi y Jesús, reconociendo también algo que, que algunas, algunos sabéis, eh, bueno, adiós compañeros, Julia, un placer volver a verlos. <risa> eh, Increíble increíble lo que supuso ese cambio y lo difícil que nos resulta eh, bueno, pues, analizar las derrotas. A la, izquierda nos, a la izquierda, a todo el mundo nos jode hablar de las derrotas. Y creo que la visión de esa etapa de los ayuntamientos del cambio tiene una, una, elevada, una, una elevada dosis de, de dolor. ¿no? Y bueno, pues, eh, eh, igual que ganamos muchas grandes ciudades y muchos municipios medianos, desde el punto de vista del tamaño, también los perdimos luego después, ¿no? Y bueno, pues eso, eh, bueno, pues si no hacemos el análisis, creo que nos falta algo eh, esencial. Primero, el reconocimiento y el, el, el detalle de los avances que se produjeron, de lo capaces que fuimos todas y todos, eh, en diferente grado, dependiendo de la ciudad, de conseguir eh, desmontar mitos acerca de nuestra incapacidad a la hora de llevar adelante políticas públicas que fueron muy buenas para la gente. Pero, sobre todo, también de deslindar claramente esos límites de la institución. Seguramente la mayoría de las personas que estamos aquí o que, bueno, en un momento dado leamos lo que nos han eh, lo que nos han escrito Jordi y Jesús, podemos pensar bueno, aquí no hay nada nuevo como si no supiéramos, por haber leído antes, que las instituciones pues son instituciones burguesas que están preparadas fundamentalmente para que no cambien demasiado las cosas. para que Veníamos hablando en el, en el autobús, para que si hay giros, sean giros de 360 grados. ¿vale? No sea que vayamos a tener alguna cosa que cambie. Bueno, pero los volantazos que se dieron también mostraron que hay otras perspectivas y otras vías y otras formas de, de poder actuar. ¿no? Y yo creo que eso es esencial. Es esencial siempre y cuando hagamos la autocrítica de las insuficiencias, de las cosas que no podemos conseguir en la institución y tengamos capacidad de que eso sirva, ese paso atrás pueda servir de impulso para el salto siguiente, si no, no vale para nada, si no, habrán perdido el tiempo los compañeros haciendo eh, esa, esa reflexión ¿no? y además esa reflexión en la cual hay entrevistas pero también hay análisis que han realizado los propios autores, más allá de lo cuantitativo, de cuántas ciudades se llegaron a gobernar y cuántas ciudades se dejaron de gobernar, etcétera, etcétera. Además de eso, hay elementos desde el punto de vista de poner el foco en la importancia que tiene el afuera de la institución, precisamente cuando gobernamos. A ver, es que todas y todos, y es que aquí además hay personas que dicen que sí porque conocen bien lo que supone, lo que avance, pues eso, sabe, pues, pues cuánto cuesta que avancen las cosas si la calle no está con temperatura, ¿no? Y no hablo de algo puramente térmico, ¿no? Bueno, pues ese tipo de historias, ese tipo de capacidad de, de, de activar la movilización, en ocasiones son las propias eh, fuerzas de la izquierda transformadora, cuando llegan a los gobiernos, las que les dan miedo la propia movilización. Oye, que ahora gobernamos nosotros, tranquis, yo eso lo he oído, en juntas de gobierno de la ciudad de Madrid, ¿vale? Cuando es precisamente lo contrario, oye, ahora que estamos en el gobierno a incendiar las calles hablo en el sentido no literal del término entendedme ahora lo que toca es empujar para que los márgenes se puedan mover ahora es cuando toca ¿por qué? pues porque llegar al gobierno no es del poder y bueno creo que eso lo hemos visto donde gobernáis o gobernamos y donde no gobernamos y tenéis que andar pegando, pues eso con, la, con las oposiciones ya sean en, en, en diputaciones ya sean ayuntamientos ya sabemos lo que es eso claro empujar los márgenes requiere que ese, ese movimiento social esté plenamente activo y que además entiendan que no son instrumentos, o sea, que no creen que... Porque es que además no lo son, no son... Porque lo que sí es instrumento y lo que sí es medio es nuestra participación en la institución. Que nosotras no llegamos ahí... Bueno, eso trae sus problemas. Lo comentaba el otro día, porque me, me enseñaban una noticia, me mandaban, mientras estaba hablando en una presentación similar en, en Zaragoza, pues me mandaban una cosa que me sacaron y que me dio muchos problemas, ¿no? Yo dije en su momento, nosotras y nosotros no hemos venido a ser gestores, hemos venido a derribar el sistema. Buah, imaginaros cómo se puso Esperanza Aguirre, Ana Rosa, bueno, pues toda esa gente, ¿no? Claro, sí, pero es que, o sea, no, no me pillaron, es que me lo creo. Claro, es que nosotras no venimos simplemente, pues eso, a conformarnos, siendo clave importantísimo, en lanzar políticas públicas, pues como las que nos ha descrito Xavi. O sea, claro que eso tenemos que hacer, claro que eso es fundamental, porque si no, pues bueno, pues la gente nos diría, bueno, sí, vale, me hablas así del, del socialismo a futuro, pero, pero a día de hoy, ¿cómo se, cómo se come esto? ¿Cómo, hago, ¿Cómo vivo en una ciudad que está desnortada por determinadas situaciones urbanísticas o por insuficiencia en la prestación de servicios sociales? Eso es fundamental, pero nuestro horizonte va más allá simplemente de ser una alternativa tranquila al gobierno que pueda hacer... El, el Partido Socialista o, o ya no digamos otras fuerzas que afortunadamente por aquí en Euskadi pues no son más que minoritarias, no pero esa realidad, eh, bueno, o la derecha del PNV que, que, que cae también en Madrid, en algunos sitios de Madrid, que hay gente que se piensa que el PNV es una, bueno, pues algo casi hasta deseable, que le pregunten aquí al, al tocayo de este, aunque no sea, eh, pues lo que es el PNV aquí en esta ciudad, ¿no? Bueno, pues ese tipo de cosas bueno, pues revelan que una cosa es llegar al poder y se llegó al gobierno, pero no tuvimos el poder. Ni en Compostela, ni en Coruña, ni en Cádiz, ni en Madrid, ni en Barcelona, porque las resistencias son enormes. Sobre todo porque estamos hablando de muchos, mucha, una etapa temporal muy larga en la que han aposentado las posaderas y han canibalizado las administraciones públicas para convertirlas en lo que quiere que sea. O sea, los ayuntamientos es otra pieza del engranaje y, y bueno ver cómo se pudieron desmontar algunas de esas piezas yo creo que es clave y yo creo que nos ayuda mucho el, el, el libro yo no sé si decir o contar no sé si sabéis por qué se titula queremos la magdalena entera y además el ejemplo de las magdalenas ahí eso se lo, te lo dejo a ti Jordi no no no simplemente o sea ahí tiene tiene una no yo voy a contar la, la yo, yo, yo cuento la, la, parte, la parte folclórica, la, la, la, cita, la cita de Rosa la cuentas tú, pero yo cuento la parte folclórica. Es verdad que hubo una, un, un planteamiento durante, durante determinados gobiernos, seguramente Manuela Carmena como alcaldesa de Madrid protagonizó una parte de esa parte importante. Bueno, eh, se trata de que gestionemos bien y no nos metamos en líos, venimos a gobernar para todos. Compañeras, compañeros, no... No venimos a gobernar para todos, claro que tenemos que hacer políticas sociales para todos y todas, claro que las políticas de juventud de Xavi tienen que tener en cuenta las diferentes realidades que además son una muy peculiar, como dices, de renta baja en el conjunto de la población, pues ¿cómo no van a tener en cuenta todos y todas? Pero somos claramente parciales a la hora de lo que queremos hacer, malo sería que nuestro planteamiento le dejara frío, le diera igual a los que nunca han sido los objetivos, positivos en positivo, de las políticas públicas. Los olvidados y las olvidadas, los que no han tenido voz. Si queremos dar transparencia a los ayuntamientos es que precisamente para los que no tenían ni puñetera idea de lo que ocurría dentro de los muros municipales, sepan lo que está pasando. Que tengan capacidad de acción. La democracia está para los que no la han disfrutado en este caso. Bueno, pues eso es, lógicamente, suele molestar a las grandes empresas que son las que, bueno, pues... ...cortan el bacalao en todas las administraciones públicas y especialmente en las municipales... ...porque sacan partido de ello y, y consiguen réditos muy sustanciosos. Gobernar para todos supone pues decirle a las empresas... ...compañera, ya ahora, a partir de ahora no vas a mandar tú en el ayuntamiento. Eso tiene sus problemas, no se lo toman demasiado bien. Y no nos podemos engañar, tenemos que decir que en la medida en que se genere ruido... ...desde el punto de vista de las grandes corporaciones de los grandes poderes que han canibalizado las administraciones públicas, en el momento en el que nos aplaudan mucho, malo, malo. Pensemos que mmm, algo no estaremos haciendo bien si somos amables a la hora de esa visión por parte de esos grandes poderes que no necesitan presentarse a las elecciones para eh, bueno pues para estar sentados en la junta de gobierno. Bueno, además de eso, lo que ocurre es que con todo el escepticismo que genera el que haya décadas en las cuales pues no hemos pisado esa parte de moqueta de los grandes palacios consistoriales de los ayuntamientos de todo el Estado, supone que la gente tiene que creerse que necesitamos tiempo para ejecutar políticas públicas. Fíjate, nos contabas ¿sabes? Que, que, que en una tercera legislatura, y como que no tenéis, a que tenéis programa electoral para el año que viene, eh, y bien pleno, y cosas por hacer, claro, las prisas, lógicamente, Atenazan en muchas ocasiones a la izquierda, me da igual que sea a nivel estatal, si gobernásemos aquí en la Jurianea o si eh, gobernásemos en cualquier comunidad autónoma. Es, es complicado que transformaciones que son muy profundas y que requieren de mucho tiempo y en ocasiones eh, están ligadas a normativa que no controla la propia administración a la que accedes, puedan lograr éxitos en un, eh, o, es, o los éxitos totales en un periodo de tiempo muy corto. Es muy complicado. Los ayuntamientos, aquí tienen, diríamos, el, el peso de la diputación a la hora de la pero en el Estado, pues tienen la normativa estatal que dificulta el que haya más políticas fiscales progresivas, que haya más capacidad de acción normativa, vamos, que funcionan con las manos atadas. Yo creo que uno de los elementos que sí que fue positivo durante el periodo ese, diríamos, de 2015 a 2019, es que sí que logramos demostrar el conjunto de las grandes ciudades que había opción incluso con los márgenes normativos existentes. O sea, que sí, queríamos cambiar y queremos cambiar los márgenes normativos, no nos conformamos con esa, con ese, esa camisa de fuerza, pero incluso con la camisa de fuerza no nos tenemos por qué conformar con llegar solo hasta donde nos decían que se podía llegar porque lo primero que nos contaban en ese tipo de ámbito era que lo que había que hacer era recortar, ¿vale? Bueno, pues demostramos que había otra forma de actuar, y ya digo, no solo en Madrid, también en Barcelona, también en Cádiz, también en Coruña, también en, en, en Zaragoza, eh, también en Alicante, el tiempo que estuvieron nuestros compañeros y compañeras, bueno, hubo formas diferentes de abordar eh, eh, las camisas de fuerza colocadas para algo, entre otras cosas, para un elemento fundamental, para que perdamos toda esperanza. Para que diga la gente, pues bueno, si realmente gobiernen unos o gobiernen otros, me joden igual, si yo es que no voy a cambiar mucho. Es que eso a la derecha, a la derecha en sentido amplio, o sea, ya sabéis a quién incluyo, ahí, en esa derecha, si queréis soy más explícito, ¿vale? Pero como ahora somos amigos y socios de gobierno, pues no... No toca, pero pero ya sabéis ya sabéis que a la derecha le interesa eso. Le interesa que no tengamos gran, gran esperanza puesta en la transformación, que nos conformemos con las migajas y no con la magdalena entera. Por eso va un poco... ¿eh? Claro, Manuela era experta en ponernos magdalenas. Aquí cierro el círculo de por qué se llama. Claro, magdalenas y, y todo tipo de, de, de, de pastelitos, dulces o empanadillas... Pero las migajas nada más. Para la gente que no había estado en la institución y había tenido acceso a los gobiernos, confórmese usted con las migajas. Y compañeros, compañeras, la queremos entera. Es que tenemos derecho a ella, como ciudadanos y ciudadanas, y especialmente como personas que aspiramos bueno pues a llegar a un socialismo real, profundamente democrático y con capacidad de transformación de una realidad injusta. ¿no? Claro, ¿Y ahí que pintan los ayuntamientos? Si estamos hablando de alcortes, de recogida de basuras o de limpieza y tal, pues también, también ahí eso está absolutamente atravesado por eh, la capacidad de hacer algo revolucionario. Y revolución no es solo asaltar palacios de invierno, que también, y que ya va siendo hora de que recuperemos la costumbre, vale pero aparte de eso, hay elementos aparentemente mucho menos eh, llamativos que tienen la capacidad de demostrar a la gente que, hay otra forma de hacer las cosas. Por eso hace falta la movilización que decía antes, por eso es fundamental, porque si solamente lo que hacemos eh, son elementos más, diríamos, eh, de, de reducido impacto, no vamos a ser molestos, no vamos a tener la capacidad de cambiar lo profundo. Y claro, ya digo, la tentación es fuerte, si tienes un gobierno, tranquilidad en la calle, y lo que nosotras y nosotros necesitamos para que haya transformaciones en, la, en el ámbito local es que cuando estemos en el gobierno tengamos a la calle detrás diciéndonos más, más, más. Diréis, bueno, hay sitios como en el Rentería, si tenéis mayoría absoluta entre los, las dos alianzas políticas, entre Bildu, que también es un, un, un variado eh, eh, conjunto de organizaciones y, y, y vosotras. Bueno, pero es que eh, no es solo la mayoría absoluta que se tiene, es que en la medida en que haya esa capacidad de impulsar y de pediros más, aunque sea un poco incómodo, aunque ir a los barrios os suponga, bueno, pues escuchar alguna cosa que seguramente pues, no os gustaría escuchar, porque la gente cuando no tiene barrera, pues lógicamente, pues seguramente va a decir cosas que, que bueno, pues es más cómodo estar en el despacho y no... Pero es imprescindible, absolutamente imprescindible. Esa movilización es la única forma en la que podremos aprender que en la siguiente fase hay capacidad de poder asaltar cielos muchísimo más elevados de los que hasta ahora hemos conseguido cons eh, obtener los elementos que se cuentan y que, bueno, si ahora te dejo la palabra, Jordi, y nos dices de, bueno, pues de ciudades tan diversas como, como puede ser eh, Zaragoza o Madrid o, o, o bueno, pues... Eh, eh, bueno, pues un pequeño pueblo de Sevilla, Bollullos de la mitación, donde nos cuenta, fijaros, o sea, qué es la variedad. Bueno, pues todos esos eh, lugares eh, han tenido, diríamos, trayectoria diversa, han pasado cosas muy diferentes en ellos, no han tenido todos la misma repercusión, ni mucho menos. Hay sitios que hemos perdido y hay sitios como este pequeño pueblo de Sevilla en el que tiene muchísima más fuerza, en este caso, la, la izquierda unida de allí que, que, que, que lo que tenía en 2011, por supuesto, y en 2015, no, no ha sido igual. Lo que sí que tiene, hay un hilo conductor. El hilo conductor es el municipalismo y con eso acabo eh, bueno, pues de entender que en lo local tenemos una capacidad de transformación brutal, una capacidad de eh, bueno pues de, de darle la vuelta y de poner a lo de abajo, los de abajo arriba gigantesca y por lo tanto no es algo que podamos considerar como posponible o bueno cambiable por cualquier otra realidad todas las eh, convocatorias electorales los, las luchas que tengamos que hacer dar desde el ámbito político tienen muchísima importancia pero la municipal es clave nos tenemos que volcar en conseguir que en mayo pues bueno, pues no, no solamente mantengáis posición y gobierno, sino que la incrementéis, porque en la, en la capacidad en la que vosotros y, y bueno y el resto de compañeros y compañeras que podéis estar en, en la institución, en el ámbito eh, de los ayuntamientos, pues tengáis más fuerza, pues tendremos bueno, pues la posibilidad de poner nerviosos a los que ahora mismo están todavía tranquilos, porque piensan que esa ola pasó. El hecho de que bueno pues Jesús y Jordi, eh, nos hayan estimulado a responder a sus preguntas y hayan hecho este análisis pues yo creo que ayuda a una reflexión colectiva, no es más que una excusa, el hecho de que nos juntemos en sitios muy diversos de todo el Estado para hablar de todo esto, pues sirve en este caso también como algo más que terapia, eh, necesitamos la terapia, necesitamos también, bueno pues enjugar las heridas, eh, las insuficiencias de las actuaciones que hicimos, las eh, limitaciones que tiene la propia cobardía que en, en algunos momentos demostramos como, como organizaciones y como personas. Y es humano, no pasa nada. Lo malo es no hacer el análisis, lo malo es no reconocerlo, porque si no nos enfrentaremos a otra fase sin haber hecho esos deberes. Y entonces nos podremos volver a tropezar en los mismos obstáculos. A mí, y con esto a cabo, lo que me gustaría es que los próximos obstáculos en los que nos tropecemos pues eh, eh, sean otros, no sean los mismos. Y ojalá seamos capaces de, de tener una fase, en este caso, exitosa y en la que ambicionemos todo, en la que ambicionemos todo porque todo es posible. Yo, si os parece, yo te dejaría, si no os importa, que hable el autor y que nos, que nos diga las cosas que no he querido yo hablar porque no, no sería justo. ¿vale? Oh, pero me voy yo, me, me bajo yo. Somos de poco hablar, bueno, pues eh, lo primero quería daros las gracias a Esquera Nietzsche y a los compañeros que habéis hecho posible que estemos aquí en Bilbao hablando de estos temas. Eh, la verdad decía Serrat o cantaba Serrat aquello de que, ay perdón, se me olvida, eh, está ya así, decía Serrat aquello o cantaba de que bienaventurados los necios que se atreven a dar consejos porque de ello, eh, ellos serán sabios a costa de los errores ajenos. Este no es un libro de consejos. Es un esfuerzo que nos planteamos hace más de dos años... Y, ...y anduvimos persiguiendo a Carlos, a Pablo... ...a unos cuantos compañeros y compañeras... ...sobre todo compañeros, eso es una de las carencias del libro. Faltan más compañeras. Y en cierto modo para nosotros es una primera edición... ...porque no queríamos dejar pasar la ocasión de los ayuntamientos... ...del cambio, esa experiencia... ...bueno, Jesús, eh, mi compañero, vamos, mi, el coautor conmigo de, este, de esta obra... Eh, ...fue, eh, además de dirigente de Izquierda Unida en la, en la ciudad de Madrid... ...estuvo eh, trabajando en la Junta Municipal, vamos ...trabajando con, con Carlos de Vic Álvaro... ...yo est estaba y estoy en la dirección local de Madrid de Izquierda Unida... ...y todos teníamos la sensación... ...porque eh, la experiencia de los ayuntamientos del cambio no es la misma... Eh, en, he disfrutado escuchando la situación en Rentería... ...lo que están haciendo los compañeros, disfruté leyendo a Sergio, el compañero concejal de bolillos de la Habitación, pero en general lo que predomina en los que vivimos esa experiencia es una sensación de... de hablaba a Carlos de derrota. No sé si es derrota, pero lo cierto es que no conseguimos consolidar y mantener esa posición, la perdimos. Fuimos derrotados en las anteriores elecciones. Y cuando te pasa algo así, necesitas pasar la, de darte un tiempo para pensar bueno, qué ha ido bien, porque muchas cosas se hicieron bien. Pero también muchas no se hicieron bien y necesitamos aprender. Y eso requiere un diálogo. Hay una mala costumbre, sobre todo por mi experiencia en la izquierda, de pasar páginas sin reflexionar. ¿Qué hicimos bien? ¿Qué hicimos mal? Y prepararnos para la siguiente. Me acuerdo cuando teníamos la idea, Carlos nos decía, no, no, pero sobre todo, pensad en el futuro. Es verdad, por eso el titular es el que es. Si no hubiera sido balance de los ayuntamientos del cambio. Ya me diréis, bueno, pero si sí ha pasado. Bueno, lo que nos preocupa es lo siguiente. Porque solemos mirar a lo que hemos vivido con los ojos del presente. Y ahora veis todos el debate que haremos en las elecciones del año que viene. Pues para mí la experiencia de los ayuntamientos del cambio nos da varias pistas que tenemos que tener en cuenta. Hay muchos temas en el libro. vale. Yo he elegido cinco cosas que quiero deciros. Y lo demás habrá ocasión que espero que sirva para incentivar el debate. De momento le haría falta a la segunda edición una entrevista a los compañeros de Rentería porque me ha parecido muy interesante. Y porque necesitamos aprender tanto de lo negativo como de lo positivo para poder continuar. Pero yo creo que hay cinco cosas que quería insistir hoy y nada más para ponerlas a discusión. Una es casi de Perogrullo, la importancia de la unidad. Y diréis, bueno, pero eso está claro, sí, pero fijaos lo que está costando ahora que vivimos un momento de retroceso, hasta de decepción por lo vivido, esa unidad. Eso es fundamental. ¿Por qué? Porque en la realidad, en un momento determinado, desde, mi, desde, desde izquierda Unida, la idea que teníamos es que éramos el, el terreno de esa unidad de la izquierda transformadora. Hoy somos una parte de la realidad, de una realidad de una izquierda transformadora con más protagonistas, con más personas, más organizaciones. Y para superar esa separación necesitamos unidad. Y eso es clave. No necesito explicaroslo mucho, ¿no? De hecho el éxito de las candidaturas de los ayuntamientos del es porque consiguen unir. Y lo que contaba Xavier de Rentería, consiguen atraer al movimiento vecinal, a todas las organizaciones vivas y ponerlas a trabajar juntos. Eso es clave. Y esa es la cuestión, ¿cómo ponemos a trabajar juntos y juntas a personas de distintos...? Es muy difícil y lo sabéis por experiencia. Para mí hay dos cuestiones que son fundamentales de la experiencia de los ayuntamientos. Uno, los métodos democráticos. No es una cuestión secundaria. Ahora que se discute eh, si, si vamos en coalición, si vamos... Hecho eh, mucho de menos eh, que no se recuerde que el Zaragoza en Común, o Ganemos, o otras experiencias del proceso de los ayuntamientos del cambio, resolvió el cómo ir unidos. Con la, la elaboración de un programa de manera democrática y participativa que nos uniese... ...y después con una elección de unas candidaturas... ...con métodos democráticos a través de primarias proporcionales... ...eso que logró... ...que todo el mundo se sintiera representado por el programa... ...y por la candidatura... ...y que todo el mundo participase en su elaboración... ...sin embargo eso hoy por ejemplo no está sobre la mesa... ...no hay que desesperar... ...pero habrá que insistir en eso, ¿por qué? ...porque el movimiento volverá a necesitar eso... ...la, la cuestión... Y, ...y a nadie se le miraba en Ganemos o en, en Zaragoza en Común... ...si eras de un partido o no lo eras... ...lo importante es que participaras, porque tiene que haber de, de todas partes, ¿no? Entonces, eso es fundamental. Y eh, unidad, métodos democráticos, y he señalado dos aspectos fundamentales... ...el programa y cómo eliges las candidaturas. Y un tercer tema que me parece crucial, la libertad de crítica. Porque también hemos vivido que cuando hay... ...en Madrid lo sufrimos directamente... Cuando eh, se surge el debate de si, a, si acordar con Montoro, con el ministro Montoro, el plan económico financiero o no acordarlo, la propuesta que decidimos desde Izquierda Unida hacerle a Manuela Carmena es no, no, no el rechazo y ya está. No, les dijimos, no estamos de acuerdo con apoyar el, el plan económico y financiero porque va a implicar recortes y hay alternativas viables. Carlos las defendió de maravilla. ...pero eh, entendemos que puede haber otras... ...que hay distintas posturas... ...lo que pedimos es un tiempo que se paralice... ...que se abra un debate entre todas las... ...militancias, las activistas... ...las personas que hicieron posible que existiera ahora en Madrid... ...y que la decisión que se tome, ...aunque no la compartamos, la respetaremos... ...no tardó ni minutos en, cesarse ella, en cesar a Carlos... ...después de hacer esa propuesta... ...eso para nosotros es una elección para el futuro... ...igual que cuando alguien dice... ...no, el programa es una lista de sugerencias... ...si oímos eso... ...luces rojas, cuidado... ...no porque dejamos pasar un tiempo... ...sin darle importancia... ...hasta que estalló en la cara de todo el mundo... ¿no? ...y para mí eso es crucial... ...la libertad de crítica es la única manera... ...de corregir... ...la orientación política de cualquier colectivo... ...también de, un, de una candidatura unitaria... ...de un proceso unitario... ...dicho eso... ...dos cosas más... ...y, y la, en parte las ha mencionado una de ellas Carlos... ...el carácter de las instituciones... Las instituciones no son neutrales. No están diseñadas. De nuestra escuela, los que venimos y nos consideramos marxistas, entendemos que el Estado, en todas sus manifestaciones, tiene un carácter de clase. Pero si lo pensáis es que es de cajón. Yo cuando paseo por Aluche y veo que las obras del polideportivo de mi, de mi barrio en Madrid están terminadas, cuando durante los cuatro años de gobierno de ahora en Madrid no había manera de acabarlas, ¿por qué es eso? Pues porque en la derecha... Tiene hilo directo con los que tienen el control de la economía. Y en muchos ámbitos lo solucionan todo rápido. ¿Por qué? Porque son ellos. Eh, el PP en Madrid hizo la obra de la calle 30, la obra mayor de, de la historia de la ciudad de Madrid, probablemente, en 40 años. Y es, es ilegal, porque se saltó las normas urbanísticas de, de, ecológicas, y está condenado, eso está reconocido por el Tribunal de la Unión Europea. ¿no? También el, el plan urbanístico del año 97 y posteriores están ilegalizado, en su, es, es ilegal en su mayor parte, pero todo ha seguido igual. Porque ellos tienen el poder económico y son los que deciden. Sin embargo, cuando entramos nosotros, cuando entramos la izquierda, y nos va a volver a pasar a quien intenta y demuestra que incluso con la ley y la mano se pueden hacer las cosas de, de otra manera, porque se hicieron muchas cosas de otra manera, le cortan el, el cuello. ¿no? Y eso es fundamental que lo, entenga, lo entendamos. Por ejemplo, la, lo de la, vamos, el tema de las municipalizaciones, y ahora lo veremos, eh, pues realmente en Madrid se, municipa la funera, se municipaliza la funeraria y es un éxito tremendo. Y sin embargo, fue lo único, o sea, bueno, dos eh, Bicimat... ...que también mejoró mucho y, y, y si no recuerdo mal, algunos aparcamientos, ¿no? Me corregirá Carlos y si El teleférico. Y el teleférico, mira. Ahora lo están, creo que lo estaban intentando volver a llevar a... a o sea, que lo estaban privatizando de nuevo. ¿no? Pero fijaos, eh, el, el tema de comprender a qué vamos a las instituciones, también lo, lo mencionaba Carlos, y segundo... El papel de la movilización. Y quiero señalar eso porque a veces se entiende movilización en un sentido, bueno, convocar manifestaciones, ¿no? Es más complejo. Yo recuerdo un debate con un compañero de Ahora Madrid, concejal, que ahora lo es de Más Madrid, en una, en una asamblea de Ahora Madrid del distrito de Retiro, no hace falta decir el nombre, y debatíamos y habían cesado a Carlos y nos decía, no, la, yo, yo, yo llamaba, exigía que desde el ayuntamiento se llamase a la movilización contra los planes de recortes que quería imponernos Montoro en defensa de, otra, de las medidas del gobierno municipal. Y él me decía, completamente convencido el hombre, que la movilización no es tarea del ayuntamiento, eso es tarea de los sindicatos y de las asociaciones de vecinos. Y eso es una verdad a medias, porque sí, es tarea de los sindicatos y de las asociaciones de vecinos en primer lugar, pero de un ayuntamiento de izquierdas, de un ayuntamiento, eh, iba a decir popular, no, no, de, de izquierdas, es, es, es también su obligación. Y se ve muy claro, por ejemplo, en el tema de las municipalizaciones. ¿Por qué en Madrid no van más lejos? Es muy fácil de explicar. Porque la mayoría del equipo de gobierno no quiso ni siquiera intentarlo. Y, era, y el terreno, vencieron contratas de limpieza, de recogida de residuos. Podían haberlo hecho perfectamente, podían. De hecho, era una de las medidas fundamentales. Pero el otro problema que hubo, y es muy importante... Es que tampoco a nivel sindical, las organizaciones sindicales de las empresas contratistas dieron la batalla. Y se usó como excusa, si no quieren ni los sindicatos. Y eso es muy importante que lo tengamos presente. Porque es muy importante que cualquier candidatura que se trabaje tenga la conciencia, y lo habéis mencionado también con la experiencia de rentería, de que cuando tú llegas a la institución, ¿por qué tienen éxito los ayuntamientos del cambio porque conectan con la movilización que viene del 15M, las marchas por la dignidad, todo ese proceso que provocó un terremoto. Eh, ¿Cuál es el problema en determinados ayuntamientos por los que después fracasamos? Porque esa movilización se deja morir, no se quiere, porque es un, es un problema, y es verdad, es un problema. Te ponen, te ponen pegas, te exigen, pero sin eso estás muerto. Nosotros decíamos siempre, imaginaos... ...a Manuela Carmena y a todo el equipo de gobierno... ...dando charlas por los barrios... ...explicando por qué hay que municipalizar. ¿Qué negocio hacen las empresas contratistas... ...con los servicios municipales? ¿Y qué se lograría si fuesen públicos... al 100 ...en condiciones laborales, en calidad del servicio? Ni se intentó, ni se les pasó por la cabeza. Agua pasada no mueve molino... ...pero la próxima vez que la habrá... ...es fundamental que eso lo tengamos claro. Porque igual que la derecha está íntimamente vinculada a las grandes corporaciones, como es lógico, en una sociedad capitalista, y tiene hilo directo con las empresas, nuestro contrapeso, la clave, es el, el hilo directo con la clase trabajadora, en sus empresas, en los barrios, en todo, el, ese, esa, esa unión, ¿no? cosas que hemos hablado, no digo nada que sea nuevo, pero que vimos que no se fue capaz de concretar, que de hecho se nos decía, no, no, esto no se puede hacer, y termino. Eh, a pesar del, del ánimo un poco agridulce, que yo por lo menos en, en mi entorno, ahí en Madrid, cuando hablas con compañeros de Ganemos, muchos la mayoría se han apartado de la actividad cotidiana, han, como decimos a veces, se han refugiado, entre comillas, que es una tontería, en la asociación de vecinos o en su vida personal, pero esa experiencia ha dejado un pozo y lo que no tengo ninguna duda es que por delante vamos a tener otro periodo de movilizaciones que va a dejar pequeño el que vivimos en, esa, en, en 2015 desde, desde, desde el del, del inicio del 15 y lo bueno de este debate, de esta discusión que estamos abriendo aquí es que necesitamos tenerla para preparar el siguiente asalto la, la, la, la burguesía, la derecha como queráis, el Estado se asustó muchísimo con la experiencia del de, surgimiento de Podemos, por lo que hubo un momento que el PSOE quedó en segundo lugar en el ámbito de la izquierda, y eso lo vivimos, no lo soñamos eso no lo supimos aprovechar, vamos a dejarlo en eso, pero necesitamos entrar en esos detalles, no para buscar culpables, sino para entender, porque el siguiente salto ya está, de hecho, empezando a atisbarse por ahí, es decir, vamos a, a ver con la magnitud de la crisis económica que hay por delante, la ocasión de, de, de, de enfrentar otra vez un levantamiento de movilizaciones, eso es lo que estoy diciendo, es decir, si os acordáis de 2008 hasta 2011 no hay una recuperación, yo creo que esta vez... Con esta situación que estamos viviendo, con la crisis que está empezando, realmente nos tenemos que preparar para una movilización que va a implicar mucho más a la clase trabajadora que lo que pasó en aquellos años. Y para nosotros el haber aprendido de lo bueno y de lo malo, de la experiencia de los ayuntamientos del cambio en particular, nos puede servir, para mí es determinante, para afrontar esa próxima etapa. Entonces esperamos que este libro, que lo que busca es eso estimular esa discusión, ese debate dentro de, de la izquierda en general, de la izquierda transformadora en general y de la izquierda unida en particular. Y esperamos que sea útil y esperamos recibir críticas, aportaciones y que la segunda edición cuente con una entrevista de rentería y con más, más elementos que nos permitan hacer un, un juicio, tener un, un criterio común que nos permita afrontar la próxima etapa, que yo no tengo ninguna duda y en eso sí soy muy optimista, que va a ser más intensa que la vivida anteriormente y que tener esa experiencia tan enriquecedora de estos años nos va a servir mucho para, no cometeremos otros errores seguro, pero sin duda podemos intentar evitar una parte de los que cometimos en aquellos años. Y aquí lo dejo.